Muy buenas tardes, espero que estén muy bien eh, y que puedan in, in ahora pues unirse y disfrutar de un espacio para ustedes que estamos conversando en una serie de, de charlas sobre fortalezas para la vida. Yo les invito a que iniciemos con un momentito para conectarnos con el ser, con este momento presente y, y relajemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro estado. ¿Les parece? Entonces, ahí donde estamos. Inhalemos profundo. Observen cómo está el cuerpo. ¿Será que hay algún dolor, alguna tensión? Voy a mandar paz a ese lugar del cuerpo, visualizando como si la paz fuera una pomada suave que va desprendiendo la tensión, relajando. Inhalo profundo y voy a conectarme con este momento presente, Limpiando de mi mente toda la basura acumulada durante el día. Inhalo paz y baño de paz mi mente. Muchas gracias. Estaba pensando que sería lindo volvernos a ver presencialmente, pero bueno, por ahora las circunstancias hay que tolerarlas, tal y como es el tema de hoy, el arte de tolerar. Entonces, quisiera que ustedes visualicen como si cada uno de nosotros eh, fuera un libro con muchas historias, en su propio libro de la vida, ¿no? ¿Y cómo fue que ustedes en esta historia fueron aprendiendo cuáles han sido los momentos de mayor aprendizaje en esta, en esta vida? ¿Y si eso implicó de alguna manera tolerar? Yo recuerdo una escena cuando estaba recién aprendiendo a escribir y me hicieron hacer un dibujo en estos cuadernos cuadriculados y tenía que copiar el dibujito que estaba en un libro de cuentos y yo quería que quedara exacto y lo hice y lo hice y me quedaba diferente entonces me daba Tanta cólera. Era una chiquitina, ¿verdad? Seguro tenía seis años por ahí. Entonces borraba mi cuaderno y estaba llorando. Le decía a mi mamá, ya no quiero hacer esto. Y ella me decía, no, usted lo tiene que hacer. Porque es su tarea. Y le decía, pero hazlo tú. A mí no me queda bien. No me está saliendo bien. No, usted puede. Solo está aprendiendo. Observe. Observe el cuadrito con el dibujito y vaya siguiendo solo su cuadernito cuadriculado. Yo creo que hasta rompí la hoja, lo volví a hacer y lo volví a hacer y así lo repetí posiblemente unas cinco veces. Tanto que me quedó en mi recuerdo, ¿no? Porque finalmente el producto final fue tan bonito que yo me sentía contenta, ¿no? De Aunque me dolió... Aunque fue frustrante, después aprendí y de ahí que yo puedo muy bien seguir, por ejemplo, escribiendo en un cuaderno sin reglones y me queda recto. Es decir, que tuve que tolerar la frustración de no poder desde la primera vez, la frustración de hacerlo mal, la frustración de aceptar que que son capacidades que todavía tengo que desarrollar y que tengo que seguir insistiendo hasta que lo logre. Entonces, pues quería empezar con esto porque hay todo un área de, del arte, de la tolerancia, que es tolerar a este ser con el que paso las 24 horas que soy yo. Mis imperfecciones, mis errores, eh, cuando de repente eh, no comprendo, ¿verdad? Y me siento mal con, con lo que está sucediendo en mi entorno. Y yo en mi interior siento que no puedo, que tengo muy grande la frustración. Porque uno quisiera eh, todo el tiempo estar bien, estar feliz, pero hay días que no son buenos. Hay días que que no me siento en mi 100%. Y tolerar esos días significa aprender que van a pasar y que está bien, hay días en que no voy a estar en mi 100% y está bien. Y darme ese permiso a mi propio ser porque estoy en un proceso de aprendizaje, de avance. Entonces, pero quería empezar con esto porque la tolerancia es una virtud, una capacidad muy importante, especialmente en esta época. Y siento que a veces no la comprendemos a profundidad, pero si nosotros queremos vivir en armonía, estamos viviendo con muchos libros imagínense que cada uno de nosotros la humanidad entera son libros con historias con vivencias con miles de situaciones vividas y queremos ahora estar juntos viviendo en paz viviendo con equilibrio con amor y eso, hay libros grandes, libros pequeños, libros de terror, libros de cuentos. Cada uno de nosotros es uno. Y para que estemos todos en la misma biblioteca, tenemos que tener nosotros una actitud de respeto y aprecio por cada libro. Sin embargo, los seres humanos que son estos libros, actuamos. Y en ese actuar, hay muchas veces que las personas actúan de maneras que no espero, que, que tal vez me hacen sufrir, eh, que no corresponden a algo que yo espero. Y en ese momento, ¿cuál es mi respuesta? Porque vean, decir que uno es una persona tolerante y tolerar a todos los que son lindos, buenas gentes, cuando todo en la vida está bien, eso no es tolerar, ¿verdad? Tolerar realmente es cuando las circunstancias son retadoras, cuando viene una enfermedad en mi cuerpo, cuando hay personas que actúan distinto a lo que yo espero. Eso es tolerar. ¿Y qué requiero para ello? Entonces, eh, siguiendo con la descripción de tolerancia, eh, implica de alguna manera respeto por las circunstancias, por la vida, por el otro. Y nunca perderlo independientemente de cómo esté sucediendo la situación. Y eso es tan importante porque es una actitud de no violencia. No es una actitud pasiva porque a veces confundimos tolerancia como el eh, pues no hacer nada, ¿verdad? Como decir, ah, vamos a dejar las circunstancias tal cual son. Y eso significa ser pasivo. Pero es diferente ser pasivo a ser pacífico. Actuar con paz, con madurez, con respeto. A ah, no actuar. Y les voy a dar un ejemplo. Una de nuestras directoras más lindas que ya dejó el cuerpo el año pasado, que es Daddy Yankee, seguro la han escuchado. Ella vivió hasta los 104 años y ella nunca tuvo un cuerpo sano. Algunos de ustedes, igual que yo, posiblemente tienen un dolor de cabeza y no podemos hacer nada porque cualquier dolor nos bota, ¿verdad? Eh, o circunstancias físicas, pero ella tuvo que pasar muchas cirugías, muchos dolores eh, en todo su cuerpo. Y era sorprendente la capacidad de tolerar la enfermedad, de tolerar la circunstancia retadora. Y yo observo que esa capacidad de tolerar la dificultad la hizo vivir durante tantos años. Y vi, al contrario, personas que eh, con una enfermedad tal vez menor que la que ella tuvo, se fue muy rápido por la enfermedad. Igual, pues estamos hablando situaciones de karma y otras circunstancias, pero definitivamente tiene que ver con la actitud frente a aquello que podría ocasionar sufrimiento. Y ahí hay que diferenciar. Una cosa es sentir el dolor físico y las situaciones complicadas y otra cosa es experimentar sufrimiento. Y eso es sentirlo, llevarlo a mi corazón, al alma. Entonces, en el caso que les ejemplifiqué de Daddy, el dolor nunca lo convirtió en sufrimiento porque tuvo tolerancia al dolor. Entonces, bueno, si ustedes... Eh, se ven en su vida posiblemente descubrirían que todos los días han tolerado algo de una manera natural porque es una capacidad que tenemos, es una capacidad que podemos alimentar en el alma, en el ser ahora, yo quería presentarles eh, el cómo cómo puedo alimentar la tolerancia, si me doy cuenta que de repente hay circunstancias complicadas. Y hoy precisamente en la clase hablaban de que no deberíamos ser tan delicados como esta plantita. Que, bueno, aquí en Costa Rica eh, hay varias de estas que se llaman dormilonas. Se las voy a presentar aquí para aquel que no la conozca. Resulta que esta plantita... Eh, vean aquí. ¿Qué pasa cuando uno la toca? Se toca la plantilla, inmediatamente se cierra. Es la más sensible de todas, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, no hay que ser así. Es decir, ¿será que a mí cualquier soy tan susceptible que cualquier cosa me afecta. Entonces, en vez de ser así, ¿qué tal si somos de esta otra manera? ¿Qué les parece esta imagen? Es ser un pilar que trae luz. En medio de las tormentas, los rayos, las mareas, el viento. Yo le llamo a mi ser ser antibalas casi, ¿verdad? ¿Qué tal si yo emocionalmente tengo solidez? ¿Verdad? Esa solidez que me permite brillar cuando las cosas no van bien. ¿Qué creen que alimentaría esa solidez? Y por eso me gustó esta imagen porque siento que esta luz en medio de la oscuridad se nos olvida que todos la tenemos adentro. Y creo que en la medida en que más nosotros logramos poner punto final a los pensamientos de duda, pensamientos inútiles, más vamos a lograr. Esta luz. Pero hay dos cosas particularmente que siento que hay que trabajar. Especialmente cuando uno tiene mucho enojo o frustración. Y está como esa plantita que les mostré antes. Una de las cosas que tenemos que trabajar es nuestras expectativas. Uno puede tolerar menos cuando uno tiene muchas expectativas de que el otro sea de una manera. Digamos, uno se levanta en el día y uno ya hace una planificación de todo y de repente la computadora no funciona, se fue la luz, no hay agua, quitaron la electricidad, hoy es el día de restricción, o se enfermó y ya se cerró todo. O decir, yo tenía unas expectativas, yo tenía una planificación. ¿Qué tan pronto puedo yo soltar esas expectativas? ¿Qué tal si hacemos el ejercicio de ver todas las expectativas que yo tengo de los demás? Porque saben lo que pasa cuando uno tiene expectativas. Las expectativas son una forma de querer controlar lo incontrolable y eso desgasta mucho. Porque de alguna manera yo creo que yo controlo lo que pasa en el día, que yo controlo cómo los demás actúan, lo que hacen, sus decisiones, lo que dicen, y yo no controlo nada de eso. ¿Qué tal si yo suelto el control? Y suelto todas las ideas del cómo debería ser y definitivamente me ubico y me centro en brillar, en que soy luz y mandar paz a las escenas. En vez de querer controlar, ok, no hay luz, voy a mandar paz a la escena y voy a resolver en calma, con madurez. Voy a responder desde la calma, desde la luz. ¿Ven que la actitud es distinta? Suelto lo incontrolable y me enfoco en la luz. Esa es una de las primeras cosas. Y otra cosa que siento que tenemos que trabajar para poder tolerar es el enojo que sentimos contra el propio ser. Porque muchas veces nos enojamos con el entorno, pero es en realidad una proyección del enojo que yo tengo contra mí. Porque nosotros nos juzgamos muy duro. Nunca estamos satisfechos o satisfechas 100%. Es decir, puede ser que tenga una buena relación conmigo, pero... Hay cosas que yo siento, que yo hago, que yo misma, en vez de decir, está bien, yo me critico y estoy molesta o molesto. Y esto no es tan fácil de reconocer. Eh, incluso por eso a veces hay sugerencias de que, entendiendo que muchas de estas enojos, se reflejan en nuestro cuerpo, que observemos nuestro cuerpo. Si está tenso, y en algún lado hay, hay, hay como molestia o, o dolor, ¿será que ahí estoy guardando alguna frustración, enojo contra mi propio ser? ¿Será que no me perdono por algo? Y ahí observar, porque yo necesito deshacer esos nudos que aprietan mi corazón para poder amarme suficientemente y tolerar mis propios aprendizajes, circunstancias, necesidades. Todos son diferentes en cada, cada etapa de mi vida, porque ahora que estoy Intentando hacer ejercicios, los ejercicios que yo hacía 20, hace 20 años y quería hacer los mismos, no me sirven ahora. <ríe> Mis circunstancias cambiaron, mi cuerpo cambió y yo tengo tolerancia a eso. Puedo aceptarlo, puedo entenderlo y acomodarme a las necesidades actuales con mucho respeto a quién soy yo. Eso es tolerar. De esa manera... Si yo puedo tolerar a este ser que soy, y si puedo tolerar el soltar mis expectativas, yo voy a ir desarrollando calma. Ahora, si lo hago, me voy a convertir en esto. Una pequeñita flor en este desierto que es el mundo entero. Nosotros necesitamos crear la fortaleza de estar brillando en un mundo que está muy falto, muy seco de amor. Eh, y, y por eso me encantó esta imagen, porque yo siempre me pregunto, o sea... Eh, yo voy a esperar a que la gente sea toda amable o que las circunstancias vuelvan a esta normalidad esperada, sin pandemia, o que todo cambie para yo estar en paz y feliz. Si yo me quedo esperando a que todo cambie, ¿cuánto voy a esperar para yo estar bien? ¿Qué tal si yo desarrollo esta fortaleza de crecer, de tomar muchísimo de la fuente universal de amor, de paz, y de esta manera tomar tanto que yo pueda nacer, brillar, despertar espiritualmente y dar algo diferente a este desierto en el que estamos? ¿Y qué tal si lo hacemos todos juntos? todos juntos crearíamos este, este hermoso jardín en medio del desierto y creamos belleza. Porque vean una cosa, si alguien les está dando sufrimiento, es porque les es lo único que esa persona les puede dar. Alguien que está lleno de amor, lleno de paz, no no les va a dar dolor va a dar paz. Entonces, si alguien les está dando algo que no está bien, es porque ellos mismos no están bien. Alguien que ha sufrido, sufrido de algunos traumas en su vida, difícilmente, si no se ha trabajado interiormente, espiritualmente, va a actuar a veces de formas que dan dolor. Y si yo comprendo, tengo mayor tranquilidad. Puedo así convertirme en una flor y dar por lo menos compasión y por lo menos tolerar y no actuar violentamente. Y si es así, podríamos convertir de esta manera nuestro lugar de trabajo. Vean, a veces recibimos correos o mensajes que no son amables, que no son bonitos. ¿Por qué? No porque la gente me odie, me trate mal, porque todos están llenos de estrés, ¿verdad? Y cuando todos estamos con mucho estrés, difícilmente somos muy sensibles, buena gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo, si recibo algo así, yo respondo, con dulzura, yo respondo con tranquilidad, yo respondo con paciencia. Es como que yo le esté entregando una flor al desierto. No importa lo que yo reciba, lo que yo dé de vuelta es mí, eh, está en mis manos. Y si yo puedo dar lo mejor de una manera generosa, eso crea Rompe el ciclo de negatividad, de, de mala gente, ¿verdad? Si yo doy algo diferente, algo distinto. Si quiero de verdad un cambio, no puedo seguir actuando de la misma manera de lo que recibo, ¿verdad? Y por supuesto, la idea es cambiar las circunstancias. Si ven, es una tolerancia activa, es una tolerancia espiritual, es dar con madurez, con tranquilidad, con respeto. Así que les invito que tengamos ahora un momentito muy agradable, muy bonito de introspección. Yo para mí me sirve mucho la meditación para lograr eh, de verdad sentir como, como que mi Estado interior de equilibrio, de tranquilice, de calme. Entonces, voy a compartirles esta imagen que me gustó mucho: que es que en vez de estar nosotros peleándonos unos con otros, ¿qué tal si nos abrazamos? Nos abrazamos con nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un lindo ejercicio. Ahí donde estamos, nos vamos suavemente a conectar con el propio ser. Voy a visualizar que dentro de mí hay esta luz suave y sutil del alma. Y voy a irme a un espacio del alma donde no hay heridas, donde no hay temor, un espacio del alma donde hay paz, quietud, Silencio. Suavemente. Todo empieza a calmarse. El ruido de la mente empieza a silenciarse. Y ahí percibo el amor siempre presente del alma suprema, del ser supremo. Un amor libre de condiciones. Un amor puro. Lleno de madurez. Paz, el amor del ser supremo con ese amor y con esta paz interior voy a limpiar de mi mente el barro de todos los pensamientos que tuve durante el día de hoy y el pasado. Pensamientos contra o en rechazo de. Limpio todo eso. llenando mi mente de un jardín de buenos deseos. este faro de luz, dando la luz de los buenos deseos a las circunstancias que estoy viviendo, buenos deseos a las personas que me rodean, buenos deseos a mi propio cuerpo. A mi propio ser. Ser como este faro que puede tolerar enviando paz a las escenas, a las circunstancias repentinas. Porque tengo esa fuerza en mí. Yo soy como un faro. No soy una persona delicada o susceptible a todo. Soy con solidez interior. Soy fuerte. Soy luz significa hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Espero que, que puedan continuar en esta serie todos los martes a las cinco y media de la tarde de Costa Rica y de Nicaragua y quien quiera de ustedes hacer alguna contribución voluntaria, en nuestra página VozDePaz.net, ahí encontrará la forma fácil para contribuir. Y mucho amor, les deseo todo lo mejor, que tengan una noche muy buena, que descansen bien, que ustedes sigan sanos, al igual que su familia.